Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo el lance de dos íbices de diamante, uno de Gredos y otro de beceite. y sin más preámbulo, comenzamos. Íbice de Gredos. Estoy en una partida multi eh, con ridian 83, ahora mismo es una lástima que... Que no se escuche el audio de que tenemos la conversación entre los dos Tengo marcado allí un Ibice de Gredos nivel 5 A ver si puede llegar Ridian y lo y lo puede abatir Pero me dice que, que no, que lo haga yo Que tiene muy mal, muy mal ángulo, que está bastante largo Así que cojo el de 6 no sé, disparo Hemos impactado El que estaba al lado sale corriendo Vemos como sale corriendo animal, pero ya ha caído abatido Vamos, perrete, ya vemos a Ridian, que está ahí al lado. También quiero deciros que Ridian83 lo podéis encontrar en el canal del Discord de Hunter España como Reinaut. La verdad es que ha sido una una muy buena partida muti que hemos echado. Una lástima que en el primer lance que ha hecho Ridian ha, ha cogido un troll, un bufón yubérico, nivel 5, que por nada, nada, nada, nada, no la ha diamante vemos ahí que, que Ridian va buscando los animales que han salido allí corriendo hacia la colina los está buscando los marca mientras nosotros vamos perretillo vamos a buscarlo ya vemos que ha marcado allí otros animales no queremos correr para no espantar a los hibites que acompañaban a este que había varios, varios niveles 4 que seguramente serían oro vamos a mirar por los prismáticos a ver si nos acercamos Vamos hacia el perrete que busque Busca perrete Ya perrete sale corriendo Lo tiene localizado Nosotros vamos a ir andando No como cuando suelo jugar solo que voy corriendo Que no me importa que se espanten Pero cuando se juega en multi Y vamos en pareja pues no, no conviene estorbarnos unos a otros Ya nos está llamando el perrete Ya vemos el contorno cian. Perrete nos sigue llamando Estamos llegando y vamos a ver la puntuación que nos que nos arroja el índice. Ya queda poquito. Vamos a mirar. Por si algún otro animal y poder hacer otro lance. Pero no, no podemos hacer otro lance. Así que vamos a, a recogernos. La repente nos va a volver a llamar. Diciendo que está aquí. Efectivamente nos llama. Y vamos a ver la, la puntuación. Un diamante, 106 con 10... Madre mía, vamos a ver qué puntuación nos da exacta. 106 con 11, hemos ganado una una décima. Así que vamos a guardar nuestro animal y pondremos el mapa donde ha sido cazado. Veis, Allí en, en el lago este grande que tenemos entre el campo del regente y las ruedas de, de Isidro, ahí estaba nuestro híbrido. Vamos a mirar por los primáticos y continuar la caza en nuestra partida multi Ibice de Beceite ya dejamos la partida multi, estoy en partida individual en la colina rota vamos a mirar por los primáticos a ver si en el lago encontramos algo vamos a ver, ahí vemos un montón de huellas, lo que decir que ahí abajo hay que llevar, haber... ahí vemos uno un nivel 5 media hay otro lado está un poquito largo vamos a ir acercándonos hasta coger los 150 metros y podamos podamos disparar con seguridad ya lo vemos allí el aire nos viene así así pero bueno como me he echado repelente hace un ratito creo que que no me va a oler ya lo vemos allí a ver si cogemos la distancia la óptima Está de frente un poquito ahí complicado Porque si agacha la cabeza le vamos a dar en la cabeza Por eso quiero acercarme un poquito más y bajar Porque si no tendría que dispararle a través de la, de la columna Y hay veces que nos penaliza Yo creo que desde aquí me Vamos a echar más repelente Por si acaso Yo creo que desde aquí ya es una buena, una buena distancia Si distancia 150, vale, perfecto Ya tenemos la distancia óptima Cogemos el rifle, 3006, apuntamos, a ver si no gacha la cabeza, respiramos y vamos a ver si podemos disparar bien, no quiero fallar, asegurando el tiro, ahora que se tira! ¡Bien! ¡Perfecto! Lo hemos impactado y vamos a, a recogerlo. ¡Venga, parrete, vente! Que vamos a recogerlo. Vamos corriendo, los otros animales que estaban al lado pues habrán salido corriendo. Si podemos hacer otro lance lo hacemos y si no, pues nada. Venga, parrete, busca a ver si no encuentras desde aquí. La verdad que ha sido una suerte que se haya girado la cabeza porque tenemos mala, mala posición de tiro, pero ha girado la, la cabeza nos ha ofrecido el flanco y le hemos dado todo el pulmón. Vemos ahí la presión energética, le vamos corriendo. No como en la, en la anterior partida multi que no conviene correr cuando se van dos o más personas. Porque nos estorbamos cazando? A ver si vemos algún otro animal. ¿Han oído lo que estaban por allí? A ver si lo vemos por la... por la orilla. A ver si, mira, allí están. Allí van corriendo todo. Va ¡Vaya manada! ¡Vaya manada preciosa que había! A ver si puedo hacer algún lance. Nada, están de espaldas. Están de espaldas. A ver si puedo. Alguno. Que se nos ponga bien. Madre mía, qué manada. Vale, he fallado ese tiro. He fallado ese tiro. A ver si otro que está aquí. Bah, le he dado, le he dado, pero le he dado muy mal. Yo creo que le he dado de refilón. Bueno, ahora luego ya, ya lo veremos. Vamos a recoger nuestro nivel 5. A ver la puntuación. Hemos recargado la munición. Y vamos a hacerle una foto a perrete. A ver perrete. Ponte para una foto, siéntate, corazón mío. Bueno, le decimos que se siente. Y vamos a hacer una foto. Nos vamos a echar un poquito más para atrás. Ahora, una foto preciosa. Y vamos a ver la puntuación. Un diamante. 202 madre mía. Qué animal. Lo que pasa con la postura es, va a ser complicado sacar una foto. 202 con 05 para ser exactos. Qué cornamenta tiene. Es el mayor íbice que, que podemos encontrar en la península ibérica. La verdad es que es un animal precioso. Un animal muy, muy, muy, muy bonito. Vamos a disecarlo. Y vamos a recoger el otro que disparamos, que yo creo que le di mal. Ese que iba en, en la manada. Salimos corriendo. Venga, tarrete vete conmigo. Vamos corriendo. Madre mía, a ver si puede rastrear, pero creo que no, no, no, no huele la, la sangre, pero bueno, sigue, sigue junto a mi perrete A ver, perrete, búscamelo Está oliendo por ahí perrete Está oliendo Venga, búscalo Mira, ahí, ahí viene una, ahí viene una viene una cabra, vaya que me ha dado una hembra, vaya que me ha dado la hembra vamos a coger el arco que viene corriendo por arriba a ver si podemos hacer un láte no es otra hembra y no, perrete ya se han encontrado rastro sale corriendo ahí por la orilla, lo vemos ahí delante y vamos a, a recoger nuestro animal, a ver si vemos la sangre del impacto que le hemos dado Vamos por aquí. Mira, ya vemos ahí la sangre ah, es un impacto en, en zona no vital. Yo creo que hemos dado carne o le hemos dado de refilón. Lo que sí el animal ha sido abatido, pero nos va a penalizar el trofeo. Si sería un, un oro, nos va a arrojar una plata. Por no haber impactado el oro no vital. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay veces que nos salen tiros muy buenos como el del corto a 380 y tantos metros y ya hay otra vez nos sale un tiro que es un churro como este así que vamos vamos corriendo venga tarrete venga búscalo vamos campeón vaya que estás un poquito remolón no me haces caso vamos a ver si lo puedo localizar así ah, mira lo tenemos ahí enfrente ya lo hemos localizado y vamos a a recogerlo, y a ver la puntuación que nos da, yo creo que nos va a dar una plata con penalización, efectivamente, una plata, 152,60, nada, le he con carne, ya ahora pondré el mapa donde ha sido abatido, en el lago ahí de la colina rota, y vamos a montar el vídeo.